Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti, para que puedas encontrar toda esa conciencia, esa unión, esa paz, esa tranquilidad espiritual, que puedas seguir dentro de esta línea de la conciencia, de la luz, del amor, que te des cuenta que... Todos estos temas son, van a ser sencillos para ti porque tú sí sabes, porque realmente tienes esa conciencia desde tu interior y que este programa es justo para eso, para que puedas resonar desde tu interior y salga toda esa luz y poder encontrar toda esa sabiduría, esa magia que reside en cada uno de nosotros. Yo me llamo Margarita Moricado y te doy la bienvenida a este canal, a este programa Almas en Conciencia. Y bueno, también te recuerdo que a mí me puedes encontrar en Facebook, en Instagram como Margarita Mercado, en mi canal de YouTube, por favor ve, suscríbete, regálame muchos likes, déjame comentarios en la parte de abajo y eh, la próxima yo te voy a estar dando algún saludo, así que déjame ahí desde donde me estás eh, escribiendo ahí en el canal de YouTube y para la siguiente yo voy a estarte aquí dando la respuesta y el saludo. Gracias, gracias a todos los que ya se van conectando, les doy la bienvenida y feliz y contenta de estar aquí compartiendo un martes de reflexión, un martes de espiritualidad para todos nosotros y que podamos pues estar en esa conciencia, en esa luz y poder estar dentro de este aprendizaje. Gracias, de aquí ya voy este, viendo varias personas conectadas, les doy muchos saludos a Loli Mendoza, a Jessica Vargas, a Soraya Langarica, gracias por estar aquí, a Luna Barrete, bienvenida, gracias por acompañarme este martes, sí, a ver, déjenme ponerle por acá la barrita para que yo pueda leerles completitas. Y tenemos a Lu Vargas, a Claudia Reyes, bienvenidas, gracias por estar aquí. Déjenme hacer un poquito más pequeño esto y poderlas leer mejor. Ahí está. Crisanta, Gabrenda, Angélica, gracias por estar aquí. Bueno, pues ahora sí. Ya, ya dando los saludos a todas y a todas eh, gracias por estar aquí vamos a hablar sobre este tema um, que me gusta la verdad es que son de mis temas que, que más me, me apasionan y que son de los que me gusta hablar muchísimo sobre la conciencia sobre eh, esta parte de, de hacer la conexión con nuestro espíritu de, de poder estar en esta intención porque para mí es como esa conexión con el ser nos ayuda a todos a realmente poder prender esa brujolita y que muchas veces tenemos esa duda, esa inquietud de saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no, si la decisión que tomas es la decisión correcta o no, si eh, lo que vas a hacer eh, va por por lo que tú realmente quieres o no, pues bueno, pues ahí, ahí es en donde eh, justo desde tu interior está, está esa respuesta y está esa, esa conexión y esa sabiduría divina. Y vamos a definir primero qué significa el ego para la espiritualidad y qué significa el espíritu. Y, y vamos de ahí partiendo para que tú puedas tener como esa guía y esa conciencia y te voy a dejar como herramientas prácticas para, para tu vida y, y que a mí eso es lo que me gusta, que tú te lleves todos esos eh, consejos, todas esas guías para que puedas ponerlo en práctica, para que tú eh, realmente tengas esa parte de herramientas que te ayuden para poder vivir tu día a día a través de esta visión nueva eh, que siempre les estoy regalando y que bueno, pues obviamente que te, te construya, te contribuya. Bueno, pues vamos a ver. Primero, para la conciencia en cuestión de espiritualidad, no vamos a hablar sobre la parte psicológica porque eh, lo abordan de una manera un poco distinta. Para la parte holística, espiritual, el ego es... Toda esa conciencia o anticonciencia que todos tenemos, que es el controlar, el querer que las cosas sean de cierta forma, eh, los pensamientos de sentirme superior o separado de alguna otra persona y verlo diferente por cuestiones de raza, religión, sexo, este, políticas eh, y... Al yo sentirme superior a esa persona en cuestión de intelectual, económica, eh, vamos observando que cada vez va, nos vamos alejando y vamos creando cada vez brechas enormes entre nosotros y, y es esa parte. Es todo lo que podemos observar en esta conciencia 3D en donde observo, creo, pienso, siento que hay una diferencia entre países, entre formas de ser, entre eh, niveles culturales, entre niveles económicos. Entonces voy creando una diferencia y no nada más es esa parte, sino todavía si nos vamos una capa más profunda del ego es el miedo, es la ira, es el sufrimiento es el no poder perdonar, es el drama en mi vida, todo lo que a mí me causa drama y creo y siento que no tiene solución, o que también es como un disfraz, un personaje que también el ego normalmente carga, que es el eh, crear un personaje de víctima, un, un personaje que sufre y que llama la atención a través de ser víctima o sufrimiento o señalar al otro de él es el culpable, de culpar a los demás por mi sufrimiento. Y bueno, se va tornando cada vez más y más cosas eh, distorsionadas que nos están constantemente mandando esos destellos de todo lo que se podría mostrar eh, como la parte más oscura de nuestro ser y que constantemente se está mostrando y se está mostrando y, y nos muestra todas esas debilidades y todos esos miedos muy escondidos que ya hemos estado hablando cada martes de todas esas cosas ocultas de, yo les hablo de los monstruitos de closet que de alguna u otra manera tratan de salirse y como yo no soy capaz de verlos y de mirar hacia adentro de mí que están ahí guardados en mi closet, forzosamente tienen que salirse a hacer esa escapatoria y mostrarse y meterse en otra persona para que yo pueda verlos, que es la envidia, el rencor, el orgullo, eh, la soberbia y pues todo lo que me separa a mí del otro. Entonces, Constantemente estoy observando eso en este mundo porque observo la injusticia y la desigualdad. Entonces, pues ese tipo de situaciones son las que a nosotros nos llevan siempre a estar como observando todo esto, ¿no? O sea, todos los granitos oscuros en el arroz. Y eh, no puedo ver lo que el alma me habla eh, después de todas estas capas de anticonciencia que nosotros vamos creando a través de nuestra mente racional y a través de nuestra lógica, nos está diciendo que pues, existe un mundo muy diferente y muy distinto y nuestra interpretación es la que es válida y la del otro no. Mi palabra es más importante que la del otro. Eh, solamente lo que yo digo es, es real, lo que el otro dice, pues, no es tan importante como mi verdad. Entonces, eh, son ese tipo de cosas que, que nos hacen a nosotros mostrarnos o ser de cierta manera. También el ego actúa eh, sintiéndose, como ya les había dicho, víctimas de las circunstancias. Por acá les saqué algunos que encontré por internet que dice que es víctima también de sentirse escaso y yo nada más no hablo nada más de la parte de económica, monetaria, sino también sentirse en escasez de amor, escasez de salud. Eh, hay muchas maneras en que nosotros nos estamos sintiendo escasos y sentimos que no hay suficiente. Por ejemplo, no confiamos tan fácil con las personas y constantemente estamos juzgando su manera de ver, de hacer y entonces Creemos que no es bueno para nosotros. También por ahí este, estamos en una constante angustia en cuestión del tiempo. Es, el ego siempre eh, le teme al tiempo. Eh, tiene esa sensación de que cuando estamos en el ego estamos... Eh, con el temor de todo lo que ocurrió y nos lamentamos y nos quedamos en los hubiera de nuestra vida, hubiera hecho esto, hubiera dicho esto, eh, me hubiera gustado que las cosas fueran de otra manera, entonces vivimos ahí en ese estado del tiempo del pasado en donde nada se puede resolver pero si sí nos seguimos lastimando, victimizando y quedándonos en ese pasado, entonces tenemos que recuperar nuevamente nuestra conciencia del ser y, y poder observar cómo el ego constantemente nos está llevando a esas situaciones del pasado. O nos lleva a situaciones en la temporalidad del futuro, en donde también nos angustia y nos crea ansiedad de decir ¿y qué va a pasar en un futuro? ¿y cómo va a ser? ¿y qué es lo que va a ocasionar? ¿y si no pasa esto? ¿y si pasa esto? Y entonces empezamos a crear y construir en nuestra mente, porque ni siquiera se sale de nosotros, es dentro de nosotros, en desde de nuestro interior, está proyectando escenarios catastróficos, escenarios complicados, escenarios en donde hay situaciones que eh, no se van a resolver y que aún no suceden, pero en nuestra mente vaya que ya generamos como una, una película así grande, este, que yo creo que los mejores productores o las casas productoras se quedarían como... ¡oh! ¿No? De nuestras películas mentales y, y de todo lo que nosotros creamos de caos en nuestro interior y que el ego pues se encarga de eso. El ego le encanta eh, vivirse a través del drama y de la tragedia de esta parte temporal, de cómo estamos observando nuestro pasado y cómo estamos observando nuestro futuro y que es bastante doloroso e incierto. Porque pues siempre tiende el ego a, a ese sufrimiento y nosotros nos vamos a sentir de esa forma. Ahora, eh, también el ego le encanta competir, le encanta tener la razón y eso es algo que ya, ya les había platicado en alguna otra canción y que... Dentro de la identificación de todo lo que yo les estoy dando para que ustedes se den cuenta cuándo estamos en el ego y cuándo estamos en el espíritu. Y por favor, venme dejando en los comentarios si tú ya te identificaste con alguna de estas eh, formas de pensamiento que todos las tenemos de cierto grado, pero las tenemos. forzosamente eh, el poder reconocer y caer en esta verdad te va a dar ese punto de cambio. Si tú no eres capaz de reconocer esta parte, bueno, pues ya estamos también en el ego porque no somos capaces de reconocer nuestros propios errores. Entonces, obsérvate, date este tiempo, escucha desde el corazón, abre tu mente y pide que todo esto que el día de hoy te estoy diciendo, si resuena contigo, por favor déjamelo saber y escríbeme ahí en los comentarios. Entonces como le estaba diciendo, luego también crea esa parte de querer competir, de querer tener la razón, de que eh, no me van a ganar, yo voy a ser el mejor, pero desde el sufrimiento, porque hay personas que compiten eh, por tener un mejor puesto por este, ser el número uno en, en la universidad, en la, en la escuela, en lo que sea que estés haciendo y de pronto caes en ese sufrimiento en ese esfuerzo de esforzarte de, de que en tu familia tengas ese reconocimiento de que en tu trabajo tengas ese reconocimiento de, de que tu pareja te dé ese reconocimiento y, y es esa competencia que el ego te está diciendo de para reconocerte tienes que eh, competir y que tienes que hacer esto y eh, también el ego adopta la parte de sentirse o vivirse complicado, eh, vivir desde esa conciencia de complicación entonces eh, es decir, nada se resuelve, todo siempre es lo mismo, eh, todos actúan igual, este, uh, sentirse traicionado inclusive por las amistades y creer que no hay amigos, que, que es complicado poder confiar en las personas. Eso es parte del ego, porque habla sobre miedos muy profundos desde tu interior y, y son todos esos monstruitos de nuestro propio closet que siguen ahí eh, actuando y que no pueden ser vaciados de nuestra mente. Y ahí están, se mantienen hasta que nosotros podemos observarlos, podemos identificarlos. Entonces, ya después de todas estas identificaciones que ya te di eh, del ego, Vamos eh, a ver eh, que el ego busca esa parte de control y que todo quiere que esté en orden, como él dice a la hora que dice, de la forma que eh, el ego lo desea. Si algo se sale de su lugar y no va en el tiempo que yo había querido, eh, que mi trabajo no va como yo quería, que no cumplí con los tiempos a lo mejor del proyecto que yo quería, eh, que todas esas situaciones eh, no van como en mi mente se habían mostrado. Caigo en esa frustración y es también esa parte del ego que me hace caer en el drama y en el sufrimiento de mi vida. Entonces hay que... Tener esta parte de observar nuestra mente, observar nuestros pensamientos y darnos cuenta que cuando yo estoy escuchando esa voz, es como ese grillito, pero es como el angelito bueno y el angelito malo. Pero yo estoy escuchando más bien esa voz eh, de este angelito malo y muchas veces así lo, lo podrían mostrar, ¿no? Como esa parte del angelito malo. Es todo eso que nosotros estamos ahí escuchando constantemente. Vamos escuchando el de no te dejes, haz esto, lucha, eh, consigue, eh, tienes que ser superior, eh, hay que pelear, una pelea constante por... Ganar, tener la razón, esforzarse eh, y no importa que los demás sufran, pero tú primero, yo, yo, yo, yo, eh, lo mío es más importante que lo tuyo, mi tiempo es más importante que el tuyo, este, porque tendría que hacerlo de diferentes si y para mí esto es más importante. Entonces, ahí está, esa esa sensación que, que el ego constantemente nos está marcando y que muchas veces es como también el, el que cuando se vive de manera exterior es así a través de, de ese ataque, cuando se vive el ego desde esa manera interior que es de culparme, sentirme triste arrepentirme a lo mejor de lo que estoy haciendo de tener miedo de salir a la vida de tener miedo de hacer algo, de tomar una decisión de avanzar es el ego, es el ego que, que te frena, es el, el ego que te crea obstáculos que te hace creer que lo que estás haciendo no es suficiente o creer que tú no eres suficiente para eh, lograr tus éxitos para poder lograr lo que tú deseas, entonces el ego es el que constantemente te está mandando esas sensaciones o esos mensajes de, de siéntete pequeño, pequeña, eh, con todo lo que tú haces, con lo que no haces, con lo que dejas de hacer y internamente pues también se vive eh, esa sensación Entonces, dense cuenta cómo de manera exterior actúa y cómo de manera interior también está ahí a través de esos pensamientos que, que me autodestruyen y que me hacen eh, vivir de cierta forma. Entonces, eh, date cuenta de cuáles son esas expresiones constantes que estás teniendo y que te hacen eh, percibir un mundo... Eh, feliz o un mundo eh, inseguro, incierto, complicado. Entonces observa, observa, observa constantemente, observa, observa. Eh, no hay mejor forma de poder ir identificando estas ramificaciones que hace el ego desde tu interior que la observación de tus pensamientos, la observación de tus acciones, que muchas veces pues, las hacemos como de manera automática porque ya estamos acostumbrados a actuar, responder de la misma forma, pero que una vez que tú lo haces y te repliegas y te das cuenta que no fue la mejor manera de hacerlo que que tal vez hubieras tomado otra decisión, bueno, desde ahí ya tenemos como esa capacidad de observar, ¿no? Porque muchas veces pasamos de, de, de filo, derecho y ni siquiera pensamos en nuestras acciones, ni en nuestras consecuencias, y solamente lo dejamos así. Pero cuando hay la oportunidad de que nosotros podamos observar y decir, ok, entonces esto no, no fue desde la mejor versión de mí, podría haberlo hecho mejor, entonces ahí es en donde nosotros podemos retomar y hacer ese cambio, hacer esa transformación y vivirnosla de otra forma. Por acá voy a mandar saludos a Elizabeth Islas, qué bueno que te pudiste conectar, Bella, ya había leído por ahí que querías estar presente. Rosa Santillán, lindo día también para ti, gracias por acompañarme este día, eh, por ahí vi a Janice también, que por ahí estaba. Gracias por acompañarme este día. Y eh, les recuerdo que ya está lista, lista, nuestra eh, meditación del de Arcángel Miguel. Va a ser este domingo, este domingo 25 de septiembre a las 7 de la tarde, va a ser vía Zoom, así que no importa, en cualquier parte del mundo que tú te encuentres, podemos unirnos para hacer esta meditación y juntos de manera grupal, eh, pues son más cambios y más profundos, así que si tú me puedes acompañar, este domingo eh, estaría genial que podamos hacer esta meditación. Eh, Mándame un WhatsApp al Más 52, el signo de Más 52, 55, 36, 97, 78, 19. Más 52, 55, 36, 97, 78, 19. Así que... Si tú deseas estar en esta meditación con el arcángel Miguel celebrando eh, que el día 28 ya es como la celebración mayor del arcángel Miguel, si tú deseas estar acompañándome en esta meditación de abundancia, prosperidad, de salud, acompáñame este domingo a las 7 de la noche vamos a hacer esta meditación, va a durar únicamente una hora y bueno pues vamos a poder estar ahí en esa convivencia y la verdad es que es un precio eh, bastante eh, accesible para todos, 243 pesos mexicanos y para el resto del mundo son 15 dólares a través de Paypal. Así que bueno, pues ahí está para que tú puedas unirte a esta meditación. Y bueno, pues ya identificamos esta parte del ego que es lo que eh, más... Ah, de pronto nos cuesta como el poder observar ah, esa conexión y, y es esa parte dormida de nosotros y que todos, todos, todos en esta tierra eh, la tenemos de cierto grado, de cierta manera, pero finalmente ahí se encuentra y mientras más conscientes seamos, mientras más podamos entrar en nuestra verdad y de, de darnos cuenta cómo actuamos, desde dónde actuamos, mayor va a ser nuestra transformación. Y ahora vamos a ver, cuando yo estoy en el espíritu, cuando yo estoy desde esa conciencia divina, desde la conexión con mi chakra corazón, desde poder estar de este lado más consciente, desde este lado amoroso, me conecto a una realidad en donde... Yo me doy cuenta de ese estado de conciencia de unidad. ¿Cómo vamos a saber que estamos en ese, en ese estado de conciencia de unidad? Es observa y date cuenta que cuando estamos en unidad es que yo comparto una energía de pensamiento en donde todos somos uno. Y este compartir de una solamente porque no van a existir miles y millones de mentes dentro de, de este planeta, sino es esta mente de conciencia, este lugar, este espacio, en donde sí hacemos la unidad, en donde hacemos la unión todos nosotros a través de esa conciencia, de ese pensamiento y de esa mente, porque es una solamente, y esa una solamente es la conciencia del ser la conciencia del espíritu la conciencia del alma esa conciencia más elevada de nuestro ser es conecto con mi alma, conecto con mi espíritu conecto con mi conciencia y al conectar yo con esto estoy conectando con a manera de una red a través de la conciencia de todos nosotros y a través de esta mente de Dios a través de esta conciencia cuando yo callo esta, esta vocecita que me aconseja y que no me lleva por muy buenos caminos y siempre es como un poco más dramática y yo logro eh, apagar esa voz, empiezo a escuchar la voz del Espíritu. La voz del Espíritu siempre me va a hablar de unidad, me va a hablar de unión, me va a hablar de perdón, me va a hablar de gratitud me va a hablar de que no existe diferencia entre el uno y el otro porque lo que el otro me proyecta o lo que el otro me hace sentir es un miedo en mí que no he trabajado, un miedo en mí que no he reconocido cuando yo me doy cuenta que existe esta hermandad, este apoyo entonces yo empiezo realmente a recobrar esa conexión con mi espíritu y me empiezo a dar cuenta que ese mundo en donde yo me había puesto esa imagen de que era complicado, de que para mí no hay, de que las situaciones pueden ser muy complicadas y que, y que no pueden ser para mí, pues precisamente eh, me hacen caer en esta sensación de escasez. Pero cuando yo estoy en la gratitud entro en esa sintonía de la abundancia, de la prosperidad y no nada más desde la parte económica como ya les decía, sino sentirme abundante en salud, sentirme abundante en amistades, sentir la gratitud de saber que el otro representa una esencia que también pertenece a Dios y que y compartimos una sola mente que es esa mente de amor incondicional y que lo que el otro te refleja es algo que también tú tienes entonces si el otro te refleja amor, el otro te refleja paz, el otro te refleja belleza es que también tú eres parte de esa misma conciencia entonces el poderlo reconocer en el otro el poder ser feliz por los logros del otro también habla sobre estar cada vez más en la conciencia del espíritu. Para este grado y esta conciencia que ya estamos teniendo, que es la evolución eh, a la cual ya estamos adentrándonos, es que nosotros tenemos que hacernos cada vez más conscientes de que ya no nos funciona estar en el ego, sino que hay que aprender a escuchar al espíritu y es crear esa propia realidad desde el amor, crear nuestra realidad de enfocarte en realmente el espíritu y saber que cuando tú estás creando una realidad desde amor en donde todos ganan nadie pierde, en donde me siento satisfecho con mis logros, con lo que yo he hecho y también me siento satisfecho y emocionado por el logro de los demás me alegro y los felicito, eh, me alegro y los reconozco entonces también estoy dentro del espíritu me puedo dar cuenta eh, y observar la parte del tiempo que la voy a utilizar para algo más positivo qué es el aprendizaje, qué es el no vivir desde el estado de la conciencia del pasado ni del futuro, sino mantenerme en el presente, mantenerme con lo que tengo aquí y ahora, lo esencial. Perdemos mucho tiempo pensando en el futuro, pensando en el pasado y nos olvidamos de lo que tenemos aquí y ahora y de lo que estamos viviendo y de lo que estamos haciendo. Y muchas veces lo hacemos de manera automática y no nos damos cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos porque lo hicimos ya automático. Ya es así como que ni siquiera lo registramos en nuestro cerebro porque es muy automático. Entonces dejamos de tener esa apreciación por lo que hay aquí ahora. Es importante que cuando tú deseas estar en la conexión del ser, cuando quieres estar desde el alma es mantente en tu tiempo presente. Mientras más consciente seas de mantenerte en tu tiempo presente, más vas a poder estar brillando en la conciencia de tu propio espíritu. Eh, cuando estás en paz y armonía con todos los demás, cuando sabes que cada uno trae su propio aprendizaje, que eh, cada quien tiene y comete sus propios errores, que cada quien eh, hace o deshace lo que en su conciencia, en su grado de conciencia tiene, pues desde ahí ya podemos observar a las personas desde esta compasión, desde este amor, desde saber la mejor en ese momento fue lo mejor que pudo haber hecho, porque si no, no lo hubiera hecho de esa manera. Y algo que a mí me quedó muy, muy claro es que muchas de las cosas que nosotros hacemos las cometemos por ignorancia. Y les llamo así porque es, si... Tú te hubieras dado cuenta que ibas a lastimar de manera consciente al otro, tal vez no lo hubieras hecho, tal vez te hubieras frenado un poco más. O de las consecuencias y las repercusiones energéticas eh, y todo lo demás y mientras más conscientes seamos de todas esas evoluciones y de todo lo que conlleva, tal vez no hubiéramos tomado, no hubiéramos hecho la decisión. Y eso es precisamente la ignorancia. Y no eres tan consciente de lo que estabas haciendo en ese momento. Eso frenaría muchas de las cosas, pero es apréndelo a ver desde la compasión. Y utiliza el tiempo a través del espíritu, de saber que esto es un personaje, de saber que esto es temporal, de saber que el tiempo presente es lo que más importa de lo que la decisión y el cambio que puedes hacer desde aquí. Conectar con el espíritu es también mantenerse feliz con lo que hay y con lo que no hay. Que saber que el tiempo de Dios, precisamente como se dice y que es una frase que la encontramos en donde sea, que el tiempo de Dios es perfecto, pero hay que aprenderlo a vivir desde esa conciencia de que sí, en verdad es perfecto. De que el tiempo de Dios de verdad es perfecto y no se equivoca. Que lo que el día de hoy tengo es perfectamente bueno y especial. Y que si no lo tengo también es bueno y especial. Y no hay como un hilo negro como decir ay, este, es que pasa por algo y es que Dios no quiere que no lo tenga. No, sino es aprende a observar que... Tienes que estar satisfecho con lo que está el día de hoy y no decir o justificarle por qué no ha llegado, sino saber que es, simplemente existe y simplemente es experimentarlo y vivirlo desde ahí. Porque entonces cuando le damos como ese enfoque de decir, ah, no me lo da porque no quiere, entonces estamos diciendo que nuestro Dios es como que trabaja el contentillo cuando quiere da y cuando no, no, y entonces creamos en nuestra mente y en nuestros pensamientos un Dios que pues crea desigualdad entre sus hijos y tampoco eso es Dios. Eh, Dios es un dador y por excelencia y, un, y tiene un amor incondicional por todos sus hijos y no existe diferencia, sino... Desde nuestra mente creamos esa diferencia de que Dios a algunos sí da y a otros no. Entonces date cuenta cuando estás realmente vibrando en esa parte del espíritu y cómo el espíritu se maravilla con la sencillez de un paisaje, de un amanecer, del viento en tu rostro. De la sonrisa de un niño, de el poder disfrutar y estar en gratitud por lo que el día de hoy tienes. Eso es estar en el espíritu. Eh, vivir a través de, de esta sensación de certeza que vas en la dirección correcta. Y eso no es algo que alguien más te explique, sino simplemente se siente Nace esa sensación de sentir esa generación de, de que vas por el camino correcto sin que nadie más te haya dado la respuesta porque es la conexión con tu espíritu que te está diciendo, vas bien, estás en el camino correcto, todo está fluyendo en ese equilibrio divino, así que aprende. Aprende a identificar cuando estás viviendo a través del de ego y cuando estás viviendo a través del espíritu y esa conexión que todos tenemos, absolutamente todos, no, haya, no hay un alma en esta vida que no tenga la conexión con su propio espíritu y que no tenga también la conexión con el ego. Entonces, mientras más calles, esa parte del ego y más, yo le digo, bájale el volumen a esa parte y, y comiences a vivir desde esta comprensión de la creatividad, de la parte infinita que nos da en la conexión con el espíritu. Eh, más vas a aprender a fluir en la vida, más vas a poder aprender a que, saber que todo es perfecto tal cual está. Y no vivir a través del ego, que el ego dice... Es corto, no hay nada infinito, todo se termina y eh, nada vuelve y eh, hay poco para todos. Y también eh, el ego recuerda que nos habla eh, constantemente de las guerras, nos habla de la indiferencia, de la intolerancia que existen entre todos. Y entonces, eh, pues por ahí es, es todo lo que nos crea esa desigualdad y, y nos están mostrando. Bueno, pues déjame tus comentarios, por favor, escríbeme. Eh, déjenme ver porque yo la verdad es que ya aquí no me, como no me sale este, si estoy conectada o no. Déjenme ver por acá. Estoy en el chat. Saludos a Leslie Marín. ¿Cómo estás, Leslie? Y déjenme bajar por acá. Y bueno, pues ahí está, ahí está esa, esa conexión y todo. Váyanme diciendo por favor en sus comentarios si identificaron con este tema o no, ¿qué les pareció este tema? ¿Ya lo habían logrado ustedes identificar o no? ¿Cómo se habían sentido con este tema por ahí? Por favor, escríbame Saludos también a María Can Castilla. Bienvenida, gracias por estar Bueno, y bueno, les sigo recordando, por favor, recuerden que este domingo tenemos meditación con el Arcángel Miguel. Si tú quieres participar, todavía hay espacio, hay lugares. Este, justo el día de hoy está el anuncio, así que pues todavía hay espacio y lugares para que tú puedas participar en esta meditación. Y Dice Lu, dice mucho que eh, analizar y seguir trabajando en ello. Así es, para eso hoy es justo este, este espacio que es el día así como de reflexión para que todas y todos y hasta incluida, yo, eh, podamos estar cada vez más conscientes de en dónde estamos como... Eh, de pronto cayendo o recayendo en algo y que a través de esta reflexión, bueno, pues puedas hacer esa transformación y que puedas hacerlo de una manera diferente. Ya ahí en los eh, comentarios de aquí de, de Facebook ya les están dejando los datos con respecto a la meditación y... Eh, recuerda que me puedes mandar un WhatsApp al más 52 55 36 97 78 19 para poder estar presente en esta meditación del Arcángel Miguel. Y bueno, pues ahora sí me despido. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron conectados. Eh, gracias por haber estado presentes, gracias por mantenerse, gracias por siempre estar enviando corazones, por favor no dejen de enviar corazones, eh, compartan también, vayan compartiendo, eh, compartan en su muro, Compartanlo por WhatsApp, Compartanlo en grupos de Facebook para que esta comunidad de almas en conciencia siga creciendo, y nos estamos viendo el siguiente martes con otra reflexión y gracias, gracias a todos, todos los que eh, por ahí le dan like a las, eh, a los mensajitos. Y me despido diciéndoles y deseándoles que un ángel los lleve bajo sus alas, los cuide, los bendiga, los proteja y los lleve con bien a donde sea que ustedes vayan. Deseo que tu hogar esté plagado y lleno de ángeles que te brinden compasión, salud, amor, prosperidad, abundancia dentro de tu hogar. Que cualquier persona que entre a tu hogar sienta esa bendición y esa luz. Gracias a todos los que estuvieron, a todos, todas las que estuvieron conectadas. Gracias, nos estamos viendo el siguiente martes. Hasta la próxima. Bye-bye.